Hoy es un día muy especial, cerramos el primer curso de experto en Beach tenis de la Escuela Beach Tennis. Ya tenemos los primeros egresados, tres personas que han confiado en este curso y en aprender Beach tenis de manera online. María Elena Gómez García, Elena, te hago entrega de tu diploma, sé que ya estás trabajando Sé que estás llevando adelante un proyecto muy interesante, sé que te aparecen nuevas oportunidades y sé que puedo contar contigo como bien sabes que puedes contar con nosotros. Este diploma es para Rafa. Rafael, que estás en Madrid, espero que haya sido útil tu paso por aquí, que sigamos trabajando juntos y un placer enorme poder entregarte este diploma que certifica que has completado correctamente las asignaturas del curso de experto en beach tenis de la escuela beach tenis tenemos también a Matius Matius Asís, Assis él es de Brasil de Paulinia perto de São Paulo trabaja con beach tenis también profesor de educación física que ha demostrado que ama este deporte que ten mucho para dar a Inda y a gente conta con Eli, tanto en España como en Brasil. A los tres le quiero decir muchísimas, pero muchísimas gracias. Gente que ya sabe enseñar, que busca aprender esas características, esas diferencias que existen con los otros deportes de raqueta para poder enseñarlo, transmitirlo y llevarlo a la mayor cantidad de personas posibles. Les mando un abrazo grande, de corazón y los quiero mucho. Muchísimas gracias.